Glasswing International es una innovadora organización sin fines de lucro que proporciona a los niños oportunidades de aprendizaje, así como entornos seguros para los niños con los que trabaja la ONG. Además, estos programas desarrollan habilidades básicas para la vida en la niñez y juventud en aspectos como deportes, artes, valores y liderazgo. En ISEC buscamos garantizar el acceso a una educación de calidad, ofreciendo oportunidades de voluntariado en Glasswing donde podrás trabajar en actividades como proveer clases a niños, fomentar el trabajo en grupo y los valores, organizar y dar talleres, programas de desarrollo y creación de capacitaciones. Dona tu conocimiento y tiempo ayudando a niños y niñas a aprender. Un pequeño acto puede lograr un gran impacto.